Se presentaron este martes ante la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte, María Balvinas Rodríguez, exdoméstica de Marly Martínez y César Hernández, uno de los abogados de Martínez, según declaraciones ofrecidas para denunciar amenazas de muerte por parte de Genaro Peguero, padre de Emily Peguero. Bien, en el día de hoy nosotros estamos procediendo a poner una denuncia, mientras tanto, con relación a las amenazas de muerte, a la difamación que el señor Genaro Peguero ha llevado, ...contra nosotros particularmente... ...a través de las redes sociales... ...a través de diferentes medios de comunicación... ...acusándonos de cosas que nosotros... ...realmente no tenemos que ver... ...solamente nosotros hemos actuado... ...en función de abogado la señora Marley Martínez. ¿De cuáles cosas le acusa? Él nos acusa en primer lugar... ...de nosotros haberle lanzado un vehículo... ...para atropellarlo... ...cosa que es mentira... ...de una supuesta amenaza de muerte... Que, ...con vehículos de Henry Martínez, en el caso mío... ...y después de eh, haber dicho que esos actos se planificaron en mi oficina. María Balbina asegura temer por su vida... ...tras las constantes amenazas del señor Peguero. Entonces yo me siento muy acordada de él... ...por el motivo que donde quiera que me ve... ...me señala con el dedo y dice que conmigo sí vas a acabar... ...yo no tengo nada que ver con este caso... ...simplemente yo quiero que él me deje en paz... ...a mí y a mi familia... ...y vengo a querellarme... ...por el motivo que cualquier cosa que me pase a mí a mi familia... ...los... ...eres el que es responsable... Que él, él es responsable... ...Genaro... ...en tanto que el abogado Freddy Fañas... ...representante legal de Rodríguez... ...afirmó... ...es un hombre peligroso... ...y digo peligroso porque... ...en principio ustedes observaron que fue detenido... ...con un arma de fuego ilegal... ...luego procedió... ...a querer agredir a uno de los abogados... ...de la barra de la defensa... ...ahora ha iniciado una campaña de persecución y agresión contra la señora Liberata, que nada tiene que ver con este proceso, y se está constituyendo en un hombre que puede dar como consecuencia hecho violento y hay que pararlo en seco. Por eso vamos a proceder a poner una denuncia en la Fiscalía para que responda por estas situaciones, porque aunque nosotros lamentamos la muerte de su hija, más tiene que lamentar, Recordamos que María Balvina se desempeñaba como doméstica y estilista de Marlene Martínez y fue imputada en el caso Emily Peguero, donde se le conoció medida de coerción, siendo excluida del proceso en la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.